¿Avancemos con la otra? Ya, mira, la otra es la novena película más seguida de Avengers. Pero, pero, hay cinco películas dentro de la que era, Hay cinco películas de Marvel de este tipo de superhéroes. Entonces, podríamos hablar de las cinco al tiro. ¿Cuáles son? son? Númbramelas. Mira, Avengers, ¿Otra? la primera. La primera. Después viene Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Avengers Age of Ultron, básicamente las cuatro Avengers. Existen cuatro Avengers, las cuatro Avengers están de lo que la más tequillera, y la, la y la otra sería Spider-Man No Way Home, que es la última, que es la ya de mira, los, yo, los yo, universos la universo paralelo. Yo me quedaría con con la primera de Avengers, de la última del final. podríamos hablar de otra de Endgame. Mira, la, lo, lo interesante de ese que la parte técnica tenés que hablar tú, porque yo lo voy a hablar como un que sí, que pero tampoco sí, sí, pero claro, de la, de la parte argumental y todo, sí, sí, pero Lúcete, pues bueno, pero de ver ah, pase, de ver pase. Pero eh, ya, sí, es que muy, son muy raras las preguntas, es que son muy raras las preguntas que me decís, porque es como, háblame, háblame técnicamente del auto, del Fiat 600, técnicamente. <risa> Ah, te incomodo, ya, es, es Claro, es como raro la pregunta, es como rara, así, ¡fuératela, fuératela, di! <risa> habla <risa> habla de, de, de, del Fiat, no sé qué. Eh, un auto, tiene rueda, anda bien, <risa> no sé. Sobre todo es que la, las películas te... no dan como para eso, ¿cachai? Son películas palomiteras, entonces no... ¿Puedo no, no, no, no, Todas las películas que tú me hablaste? Yo siento que en realidad, por sí sola, mm, eh, por ejemplo, la eh, Ultron no me encontré tan buena. La primera eh, fue impresionante, ver, ver a Hulk haciendo mierda, que es lo que uno espera haciendo mierda? No? Haciendo dejando pues, la dejándola cagada, siempre estoy enojado, esa fue mi frase... De, ¿Cómo lo haces para volverte verde? Siempre estoy enojado. Esa fue una frase que me catalogó durante mucho tiempo. Claro, ese es mi secreto. Siempre estoy enojado. Sí, igual es tu secreto. Y ahí se, se revelaba que, por ejemplo, eh, Ojo de halcón era muy kuma. Muy kuma de personaje. Muy kuma. ¿Y sabes qué otra cosa también pasa? Que es lo que le pasa a Batman cuando pelean con los extraterrestres que todos vuelan y Batman siempre va como volcado entonces ¿sí? ¿sí? ¿sí? porque no, no porque no vuelan. Pues. Entonces como que no le, como que caga mejor no lo pongan podría porque Batman igual tiene un traje. Ahora los Batman actuales en el cómic tiene un traje se hizo, seguramente se agarraron de la película y el logo se hizo un traje y tiene papel tiene papel eh caso fuerte. Pero puta, yo siento que, a ver, yo no, yo, a ver, la primera Avengers, me gustó el juego que hicieron. La unión. Unir 20 películas, yo no sé cómo lo habrán hecho seguramente cuando... esto fue es desde el principio. ¿cachai? Yo creo que ya, no sé en qué películas se habrán dado cuenta que podían construir un mundo y pusieron a mucha gente a trabajar y lo haron muy bien. ¿cachai? Entonces, porque, por ejemplo, la, la yo me quedaría con las la dos últimas. La Avengers. El, el primer final y la segunda la primera parte y, segunda, y la segunda parte ¿Cachai? me quedaría más con la primera que es como la siento que es como la mejor Por, eh, porque es como la conclusión de todo ¿cachai? tenéis como le, le sacaron el juego a Avengers ¿cachai? sacaron varios personajes yo había un personaje que no yo no cachaba bueno que yo en Marvel no cachaba nada, en realidad, realidad eh, cachaba X Men y, y eso, la, lo, bueno la lo bueno fue la, para mí lo bueno fue como el rollo de las gemas, ¿cachai? Eh la bola del titán, de, El titán viene, a ver, esa weá la sacaron de un, yo voy a agradecer esa weá para la gente que no cacha hay un, un weón se llama creo me puedo equivocar, pero está en libre economía, lo podría buscar, pero podría latear, o se podría ponerlo en la parte de abajo, se va a mandar también, no la pongo yo cuando lo pongo que hubo un economista ¿cachai? que dijo que, economía, que a ver, en la economía siempre la plata escasea y los alimentos también, por lo tanto, sobre eso hay que basarse. ¿cachai? El dinero nunca va a ser suficiente ¿cachai? y siempre va a haber escasez. de, de Todos los productos primarios son limitados. Claro. Entonces este güey dijo que en un minuto no va a haber alimentos para todo el mundo. Y ahí se agarró una teoría ¿cachai? donde... que eh, Salieron varias conspiraciones donde decían que eh, eh, lo, la gente, los grandes magnates, querían eliminar a los pobres o eliminar la parte, a, la, a la mitad del mundo. Esa fue una teoría sumamente rebatida. Fue un hueón que salió Se le ocurrió esa hueá, la dijo, pero hueón dijo, pero. O sea, lo tengo en un libro de economía básica. El hueón sale ahí el extracto, yo puedo poner el extracto, y fue totalmente refutado el hueón. ¿sí? Pero quedó la hueá. Entonces, en el, el titán, ¿cachai? El, claro. Si le dicen a los el loco era su huelapo, eliminar a toda la mitad del mundo, ¿cachai? Que él igual lo mostraba, bueno, igual hay como una dicotomía ahí, porque igual como que era como, salvó en la volada, estaba pasando eso. Sí, pues, sí. Una no, no, no, no. Resurgieron porque eran muchos. Lo mostraron de ese lado. Entonces, y en la segunda parte se fueron como una agua cuántica ¡ah, y ahí me hizo esta pata como para, saltar, para salvar la situación. Sí, sí, sí. Dato, dato curioso, teoría de internet, eh, mucha gente dice por qué Atman nos estuvo peleando y, y la teoría dice que es porque Atman eh, se lo hubiera metido en la raja tirando. Ay, lo hubiera matado eh, sí, de dentro. De ventano. De de buena teoría, buena teoría. Sí, yo yo personalmente me quedo con la. puta, Yo creo que la, todas las películas de Avenger hay un desarrollo ¿cachai? de Castell como lo que iba a pasar. O sea, Marvel preparó, yo creo que los locos dijeron: aquí empezó. En la primera película empezó el mundo Marvel. Y empezaron a tirar las huevas para adelante. Y empezaron a enlazar y Porque todo tiene. Ya. Todo tiene así como. Yo me quedaría con la primera de la. Del final, la primera parte con no, no. Infinity Wars, sí, de hecho, que de hecho es la mejor, o sea, de hecho mira, mira, mira, eh, te hablé, te hablé de las 10 películas más taquilleras y te dije que eran todas malas, que no había ni una, ni una buena y, y ahora me doy cuenta que no, que de, de verdad entre las 10, sí. Infinity Wars debe ser la buena, o sea que independiente, independiente de los errores como de como de, bueno, de toda película taquillera, que de repente son muy livianitas o que no, no, o no profundizan tanto su personaje. Eh, esta película, bueno, eh, nos regala, un, un antagonista que hasta el día de hoy se va a hablar, ¿cachai? Esa Thanos, de hecho, creo que llega al punto de un Darth Vader, de Darth Vader, a ese punto de, de, de, de complejidad y de, de lo bacán que llega a ser, porque más encima... Bueno, encima es un, es un malo que cree que es bueno él internamente y que, y que nos tira su tesis de matar a la mitad de la gente y igual es como de repente te, te la tira así como oye pero igual algo de razón tiene el cabrón, ¿cachai? Y, y lo mejor de todo lo que logra la película culia, es que este hueón que es el antagonista que estuvo por 20 películas oculto y que siempre sonó como un, como un malo Aparece bueno, y, y deja la patada, porque hay Infinity Wars el protagonista es Thanos, ¿Cachai? ¿sí? Todas las escenas se tratan de Thanos y cuando no está Thanos, la gente se pregunta dónde mierda está Thanos, ¿cachai? ¿sí? O los mismos protagon los mismos actores, eh, cuando no está el loco están hablando del loco, entonces produce esa weá ¿sí? y, y eso hace que sea una película así, pero magnífica, así de, de, de, de otro planeta, ¿cachai? Esa es de la buena, la única de la buena. Y... Claro, pues en game era como para cerrar nomás, cerró bien, pero...